La Nintendo Switch lleva ya más de 5 años en el mercado, en todo este tiempo han salido muchos juegos de muchos géneros distintos, muchos de ellos buenos y otros no tanto, pero si te paras a pensar, ¿cuántos juegos os han durado cientos o miles de horas? Muy buenas, soy Delta Rey y bienvenidos a un nuevo vídeo. Por fin. El catálogo de Switch es muy extenso, Nintendo Switch tiene juegos, después de todo, algunos juegos pueden ser muy cortos, otros pueden ser bastante largos, pero hay juegos para todo el mundo, sin embargo, es cierto que puede ser un poco triste tener una colección de juegos que no llega a las 10 horas entre todos, ¿a qué juego yo ahora? Por eso hoy os traigo un top en el que recopilo juegos para hacer la vida útil de Switch mucho más larga. Antes de empezar, y porque esto está yendo muy rápido, quiero aclarar varias cosas. 1. No necesariamente es una lista de los mejores juegos de Switch. La calidad de un juego no tiene nada que ver el top, va en función a lo largo que pueda ser el juego en cuestión. De todas formas, los AAA suelen tener mayor duración por razones evidentes, así que os podéis esperar juegos pesados y de los fijos de Switch en la lista. 2. He priorizado los juegos exclusivos de Switch. 3. En la medida de lo posible he intentado ser variado tanto con las sagas que aparecen como con los géneros para apelar al mayor número posible de jugadores. En cualquier caso, es mucho más fácil que juegos de un género en concreto sean más largos que de otros. Un RPG siempre va a ser más largo que un juego de puzzles, por ejemplo. 4. He tomado referencias de la página web How Long To Beat. Los datos recopilados son enviados por los jugadores, por lo que no es 100% fiable. Al final, el tiempo de juego depende de cada uno, pero sirve para hacerse una idea, tened esto en cuenta. Y 5. Cuando digo juegos para alargar la vida de la Switch, me refiero a que los juegos son largos, no que sirvan para hacer que la batería dure más o algo así. Una aclaración tonta, pero por si acaso. Esas son las normas que voy a aplicar en este top, si los géneros de los juegos seleccionados en esta lista encajan con vuestros gustos, os puedo garantizar que la Switch se convertirá en una consola inmortal para vosotros. Dicho esto, es hora de recordar que si os gusta el vídeo os podéis suscribir, dejar un like y todo eso, y podéis seguirme en Twitter y en Twitch que hago directos cada viernes a las 8 hora española. Ah, y tengo un coffee, una donación por pequeña que sea, me ayudaría muchísimo tanto en mi vida personal como a la hora de realizar mis vídeos y streams. Todos los enlaces estarán en la descripción. Gracias. Y ahora sí, empezamos con el top. Vale, sé que he dicho que iba a priorizar juegos exclusivos, pero precisamente por eso he decidido empezar con la única excepción en esta lista. Si vamos a hablar de juegos para aumentar la vida útil de Switch, Minecraft es un fijo. Minecraft es prácticamente sinónimo de infinidad. Empiezas con nada golpeando árboles con el puño y acabas derrotando a un dragón, pero nada te obliga a hacerlo realmente. La gracia de Minecraft reside en el proceso, picar piedras, explorar, adentrarse en cuevas, construir... Poco puedo decir de Minecraft que no sepáis. Solamente Minecraft ya os da para años y si os cansáis siempre podéis empezar un mundo nuevo ya que cada mundo se genera de forma totalmente aleatoria. Nunca tendréis dos partidas iguales. Y las posibilidades también son prácticamente ilimitadas. Con deciros que alguien ha conseguido hacer un Minecraft jugable dentro de Minecraft os lo digo todo. Y además sigue en constante actualización, más motivos para volver a él. Otras opciones similares pueden ser Terraria o Stardew Valley. Me adentro ahora en el terreno Free to Play. No todos tienen dinero, después de todo. En Switch hay muchos juegos Free to Play y buenamente podríais descargaroslos todos y con eso tendríais bastante para jugar, pero solo voy a escoger uno. Podría daros bastantes opciones, Fall Guys, Fortnite, Paladins, Overwatch 2... Pero ninguno de estos es exclusivo de Switch. Por eso he escogido Pokémon Unite, el LOL de las criaturas de bolsillo. Y vale, Pokémon Unite no es exactamente exclusivo, pero técnicamente sí. <ríe> Dejémoslo pasar. Hay muchos otros juegos de Pokémon que podría haber incluido. Los de la saga principal llevan mucho tiempo para completar la Pokédex, capturar Shinies o preparar el competitivo. Incluso hay otras opciones de Pokémon en el Free to Play. Pero he escogido Pokémon Unite porque, al ser más arcade, permite jugar más partidas sin cansar. Cada partida consiste en combates de 4 contra 4, cada jugador con un Pokémon, que pueden evolucionar durante el combate. Al final gana un equipo en función de los avances que ha hecho con respecto al otro equipo. Es importante derrotar a los Pokémon enemigos, así como a los salvajes y legendarios, para ganar puntos y avanzar en la conquista, como para ganar experiencia y poder aprender movimientos nuevos y evolucionar. Suena más complicado de lo que es realmente. Es un juego muy sencillo y adictivo y fácilmente podéis estar horas y horas de vuestra vida jugándolo. Vamos a ir entrando ya con los pesos pesados. Va a haber unos cuantos RPG pero es un género tan vasto que creo que se puede especificar en el género. Por ejemplo, Fire Emblem Three Houses es un RPG táctico. Three Houses tiene dos etapas. La preparación en el monasterio de Carremac, en el que tendremos que explorarlo para hablar con nuestros alumnos, comprar provisiones o preparar tropas. Y el combate en sí mismo, que son mapas en el que, en cada turno, tendremos que mover a nuestras tropas, que tendrán limitaciones según su clase, agilidad y el terreno. Hablo de los movimientos. Habrá que pensar muy bien cómo colocarnos para poder acabar con los enemigos, especialmente si jugamos en el modo clásico, en el que nuestros hombres mueren permanentemente al ser derrotados. Pero bueno, vamos a lo que nos concierne. Three Houses es una gran opción para alargar la vida de la Switch por su larga historia, y es que no cuenta con una única historia, sino que tiene hasta 4, según de a qué casa escojas y las decisiones que tomes. Y pueden ser 5 si tienes el DLC. Una sola ruta puede llevar hasta 50 horas de juego, y si pretendes hacerlas todas, esta cifra asciende hasta las 200 horas y eso es sin el DLC, si lo añadimos hablamos de 8 horas adicionales aproximadamente. A fecha de publicación de este vídeo, Fire Emblem Engage no ha salido al mercado todavía, pero no creo que llegue a estas cifras, igualmente también es una opción a considerar. Ahora vamos con uno evidente, ¿por qué no? Animal Crossing New Horizons puede no ser el juego deseado por los fans, pero nadie puede negar lo larguísimo que puede llegar a ser. Para que no lo sepa, Animal Crossing es una saga en la que nos dedicamos a vivir en un pueblo, ciudad, isla, lo que proceda, y nos relacionamos con nuestros vecinos que son animales. La gracia está en desconectar y vivir de forma tranquila, y New Horizons por supuesto no es distinto. New Horizons te plantea unos objetivos, pero no tiene una historia determinada. Al terminar tus objetivos iniciales, en los que puedes tardar todo lo que quieras, por cierto se puede decir que empieza el verdadero juego. Puedes cambiar tu isla a tu antojo, decorarla, añadir caminos, cambiar los ríos, los niveles de altura y todo eso. Puedes pescar, cazar insectos, visitar otras islas y muchas más cosas. Según How Long To Beat, la historia principal lleva unas 60 horas, aunque no sé exactamente a qué se refiere con eso, y terminarlo al 100% llevaría unas 367 horas, que implica conseguir todos los objetos para lo que es necesario conseguir todas las recetas primero y terminar el museo, cosa que por cierto yo acabo de hacer a día de hoy. Sin embargo esto es muy muy engañoso. New Horizons es todo lo largo que tú lo quieras hacer. Yo llevo jugando casi diariamente desde el día de salida y llevo muchas más horas la realidad es que si quieres saber todo lo que ofrece tendrás que jugar después lo que quieras y así tienes con quien jugarlo, ya sea de forma local o online, ni hablamos y ni empecemos con el DLC. Volviendo a los RPG, esta vez a uno de acción, tenemos ahora a Monster Hunter Generations Ultimate, si vamos a hablar de juegos longevos, tenía que haber algún Monster Hunter, bueno Generations Ultimate tampoco es estrictamente exclusivo de Switch, salió primero en 3DS, pero esta es mi lista y hago con ella lo que yo quiero. Generations Ultimate no es nada nuevo en la fórmula Monster Hunter. Eres un cazador de monstruos y tienes que cazar monstruos. Acaba con muchos de ellos para hacerte con materiales y conseguir mejores armas y armaduras y así poder acabar con monstruos aún más poderosos. Es un juego con muchísima rejugabilidad, como cualquier Monster Hunter, realmente, y eso se nota en las horas de juego. La historia principal lleva casi 80 horas, y el 100%, y ojo, que entramos en números mayores, llevaría cerca de 700 horas. Otra opción es Monster Hunter Rise, y aunque los números también son bastante buenos, ni se acercan a la monstruosidad de Generation Ultimate. Ahora es el turno de otro fijo. Seguro que muchos os esperabais a este juego en esta lista. The Legend of Zelda Breath of the Wild es uno de los mejores juegos de Switch, si no el mejor. Y resulta que es uno de los más largos también. Breath of the Wild tiene un mundo enorme en el que te puedes perder, a veces literalmente. Aviso de que los números aquí pueden ser muy relativos. Si quieres liberar a las cuatro bestias divinas y derrotar a Ganon, te puedes llevar alrededor de 50 horas, aunque como poder, puedes ir directamente a por Ganon. Si decides, además, hacer las misiones secundarias, que son muy numerosas, el número asciende a cerca de las 100 horas. Por último, si además de todo eso quieres conseguir todas las semillas Color que son 990 repartidas por todo Hyrule si no recuerdo mal, terminar la enciclopedia y lograr el 100%, eso te podría llevar sobre 190 horas, pero muy seguramente sea más que esto. Mirad todo lo que llevo yo jugado y no estoy ni cerca, ni un poquito siquiera, si acaso estaré sobre la mitad. Y además es que es muy posible que os apetezca simplemente explorar un poco. Nunca se sabe lo que os podéis encontrar y es muy relajante y a veces puede ser un poco estresante también moverte por el mundo. Yo hice un vídeo hablando sobre esto, os lo dejo por aquí. Y bueno, además Breath of the Wild cuenta con dos DLCs que pueden sumar sobre 20 horas más el tiempo de juego. Y también viene en camino Tears of the Kingdom, la secuela, que estoy convencido que será igual de grande y largo, o más. Y volvemos a los RPGs, creo que este es el último de este género. De hecho, este es un triple empate, porque cualquiera de estos juegos os llevará bastante tiempo y si jugáis a uno querréis jugar al resto de todas formas. Estoy hablando de los Xenoblade, los 3. Cada uno tiene su propia historia y no son secuelas realmente, aunque para jugar el 3 creo que es mejor haber jugado los dos anteriores. Se tratan de RPGs en tiempo real, es decir, no es por turnos y tanto nuestro equipo como los enemigos atacan cuando están listos para hacerlo. La estrategia es muy importante en los combates donde cuenta no solo cuándo haces un ataque y desde qué ángulo, sino también los ataques en cadena y cosas así. Una mala planificación puede ser fatal, pero donde brillan los Xenoblade realmente es en su historia. En fin, para el primer Xenoblade, la historia principal lleva unas 50 horas. Completar además las misiones secundarias 67 horas y realizar el 100% que conlleva completar el mapa y obtener todos los recursos 135 horas. Aunque a mí me llevó todo esto bastante más. A esto hay que sumarle entre 8 y 12 horas de la historia, de la historia adicional. Futuros conectados. El segundo Xenoblade tendría unas 63 horas para la historia principal, asciende a 106 con las misiones secundarias y llegaría a las 255 con el 100%, más entre 17 horas y 38 del DLC. Por último, la tercera entrega tiene 61 horas de historia principal, 95 de misiones secundarias y 160 horas para el 100%. Y además vienen DLCs en camino. Sin duda, contar con estos títulos en tu colección te dará muchísimas horas de contenido e historias impresionantes. Jugadlo sin oble. Y entramos en los tres últimos puestos. Los siguientes, aviso desde ya, se centran en el multijugador. Así que, si no tenéis Nintendo Switch Online y no os planteáis haceros con él, o no tenéis amigos, el vídeo acaba aquí para vosotros. El primero de estos es Super Smash Bros. Ultimate. El juego de lucha de Nintendo, además de ser uno de los mejores juegos que puedes encontrar en Switch, estamos hablando de un plantel de más de 80 luchadores contando el DLC, 115 escenarios, 90 objetos, 59 ayudantes y 55 Pokémon. Poco más puedo decir al respecto, Super Smash Bros. Ultimate cuenta con un modo historia que no es muy largo, pero es la forma más sencilla de desbloquear a todos los luchadores. También hay varios modos para jugar de forma individual o con un amigo, incluyendo el modo Smash, en el que podemos luchar contra hasta 7 amigos o el CPU, que tampoco está mal, pero con amigos pues es mejor. Por eso Smash brilla en el online. Si el internet te lo permite, puedes combatir contra jugadores de todo el mundo o montar salas para jugar con amigos que vivan lejos. También puedes ser espectador, descargar escenarios creados por los jugadores o ver vídeos que son completamente normales y además cuenta con un modo competitivo en el que cada combate cuenta. Sin duda, Smash Ultimate brilla en el online y fácilmente os quitará cientos de horas de vuestras vidas. Con el siguiente puesto de la lista pasa algo similar. Mario Kart 8 Deluxe cuenta con numerosas pistas y en aumento gracias al pase DLC, y puedes jugar de forma individual. E incluso así es muy disfrutable, sin embargo, si no tenéis amigos con los que jugar, lo vas a gozar muchísimo menos. Los piques que te puedes llevar con tus amigos o tu familia pueden ser lo más divertidos sin lugar a dudas. A mí me han golpeado y empujado jugando al Mario Kart. En compañía, Mario Kart es un juego ideal para echar unas risas, tipo Monopoly, ya sabes. Y por supuesto, Mario Kart cuenta también con online. Podéis uniros a partidas o, como en el caso de Smash, crear salas o uniros a ellas para jugar con amigos lejanos. Si hacéis esto último, os recomiendo usar un chat de voz Personalmente, pienso que ese factor pique entre amigos se pierde en el modo online con desconocidos. Desde luego, Mario Kart 8 Deluxe es un juego al que siempre se vuelve y las horas de juego pueden ser infinitas perfectamente, especialmente ahora que van viniendo nuevas pistas. Y llegamos al último puesto de la lista. Si estamos hablando de juegos enfocados al online, posiblemente ya os imaginéis de qué juego voy a hablar ahora, y es que es de los mejores juegos para jugar con amigos o online. Estoy hablando, por supuesto, de Splatoon 3. Se trata obviamente de la tercera entrega del título en que dos equipos, bueno ahora pueden ser tres, se enfrentan entre sí a base de disparos de pintura. Hay varios modos, puedes ganar por cubrir terreno, por guiar una torre hasta la meta, cosas así. Como es habitual, Splatoon 3 cuenta con un modo historia, aunque la gracia está una vez más en el online. También se pueden crear salas, y creo que esta es la única forma de jugar con tus amigos cercanos y tu familia. Al menos en partidas tradicionales. Pero en cualquier caso, el online de Splatoon está mucho mejor construido en mi opinión. La idea es que juegues y vayas subiendo de rango. Ah, también está el modo Selmon Run, que vendría a ser un modo en el que tienes que derrotar a hordas de enemigos en un tiempo limitado. En este modo sí que puedes jugar en multijugador local, así que es la mejor opción si tienes familiares conmigo. En resumen, que Splatoon 3 da para mucho tiempo. Otra alternativa sería... Splatoon 2, que también está en Switch. <risa> Lado positivo, muy posiblemente lo conseguirías más barato. O no, no lo sé. Lado negativo, al ser una entrega anterior, es muy posible que os encontréis a menos gente en el online. Aunque por todo lo demás merece la pena también, son juegos prácticamente idénticos después de todo. Y esos son 10 juegos muy largos de una forma u otra para prolongar la vida de tu Switch. Recordad que esta lista es relativa, un juego de 500 horas buenamente os puede durar 10 y uno de 2 os puede llevar perfectamente 100. Todo depende de lo que hagas y cómo. ¿Estáis de acuerdo con esta lista? ¿Añadiríais algún juego? Dejadlo en los comentarios y puede que haga una segunda parte. Por ahora os voy a ir dejando, pero antes recordados lo del coffee, sobre todo lo del coffee. Twitter, seguirme, likes, bla bla bla. Confío en vosotros, sé que haréis lo correcto, ¿verdad? <ríe> en fin, me piro. Nos vemos pronto. Adiós.